¿Podemos ir a comer al Mac? ¡Dale, vamos! ¡Dale, Ma, por favor, nunca vamos! ¿Para qué? ¿Qué preferís? ¿Vamos si pedimos en el automac o que lo traigan a casa? Espérame cinco minutos. <susurra> Hola, policía. Hola, ¿en qué le puedo ayudar? Le pregunté a mi mamá de ir al McDonald's. Señor, si esta es una llamada de broma, voy a tener que... No, no, no, no. El problema es que dijo que sí. Mierda. Esa no es tu mamá, escondete en una habitación. Estoy mandando a tres patrulleros a tu casa.